Bueno, y a propósito de Tony García, también tenemos nosotros acá a Tony, pero este es Tony Pichardo. Hey. Tony Pichardo es el encargado de comunicación del PLD acá en San Francisco de Macorís y con él vamos a conversar acerca del proceso eleccionario que se viene eh, preparando en el Partido de la Liberación Dominicana que decide, después de las elecciones, hacer su noveno congreso titulado Doctor José Joaquín Vido Medina. Mi querido profesor, él es el responsable de que yo sea abogado hoy. Si yo no hubiese encontrado con Vido Medina, a lo mejor no hubiese estudiado Derecho. Mira qué cosa. Ajá. Bien, señores. Vamos a saludar a Tony. Buenos días, Tony. Qué placer tenerte acá. Bueno. Saludo, Tony. Eh, el placer es mío eh. estar con todos ustedes aquí. Amado también fue mi profesor. Sí, así es. De, de eh. Derecho Penal. Tú eres abogado, Tony? Sí, sí. Claro, sí claro. Claro. Saludar a Yayan, que lo veo ahí haciendo el mismo papel que yo hago en un programas que yo participo, en, ¿verdad? En puntos encontrados. En puntos encontrados. Sí. Y a Francis, ¿verdad? Que también fuimos colegas sí. en, en, en ese programa. Así y a todos es. los amigos televidentes, eh, que yo sé que este programa eh, es indispensable para la teleaudiencia de todo el nordeste y más allá del Cibao. Eh, porque todas las noticias de nuestro eh, ámbito eh, es aquí que la gente se entera Bien, ¿cómo va Así el proceso es. Tony? ¿Cómo va el proceso del el montaje eh, y la futura celebración? Creo que es el 14 de este mes Del de noveno congreso José Joaquín Vidó Medina del Partido de la Liberación Dominicana Bueno, el PLD, eh, amado, eh, nos tiene acostumbrado con su capacidad organizativa su disciplina, eh, su eh, estructura fundamental, a cada cuatro años, en el último congreso se estableció cinco, pero ahora en este congreso cada cuatro años, eh, elegir su, dire, su dirigencia, aunque eh, también tenemos que decir que una parte de esa dirigencia nunca fue reestructurada desde hace ya dos, eh, 19 años. Sí. Eh, sin embargo, los, siempre para el Comité Central se han elegido una cantidad de compañeros y compañeras cada cuatro años. Eh, ahora, con la nueva etapa del Partido de la Liberación Dominicana, eh, se van a elegir 300 nuevos miembros electos por la, eh, los presidentes del Comité eh, de Base. Sin embargo, eh, no, es, no es esa la matrícula donde se va a aumentar el Comité Central. El Comité Central se va a aumentar en más de un 60%, es decir, el, el actual Comité Central tiene 462 miembros y se va a llevar a 1.147, porque se van a incluir ahí todos los alcaldes de municipios, todos los directores de distritos municipales, todos los electos ¿verdad? en las elecciones pasadas, Correcto. todos los eh, diputados y senadores. Eh, además de que. Por supuesto, la... aclarar que sean miembro del PLD. Que sea... No, no importa. Ah. Es decir, por su condición. O sea, de... un, alcalde, un alcalde municipal, aclarar. Que haya, que haya, que haya un existido. alcalde municipal que sea alcalde actual, aunque no sea del PLD, puede participar claro, en el gobierno central. Mientras sea alcalde. Es decir, esa categoría se la da el, el noveno congreso José Joaquín Mido Medina a los alcaldes eh. mientras sean alcaldes. Escúchame, yo creo que, es que Amado mismo quedó, eh, no, lo, no lo vi convencido. No, no, no, yo no lo... Eh, se refiere a una política que siempre ha tenido el PLD, sí. de que sus electos, que no eran, miemb eran miembros del PLD y fueron a competir a las elecciones Intermes. como PLD y ganaron, pero que no pertenecían al Comité Central, ah, van a okay. subir al Comité Central. Ah, bueno, hay que aclarar eso. ¿Verdad, Tony? ¿Qué es, eso? ¿Es así? Sí, porque porque el hecho de que tú no seas PLDista, no te da a ti por ser alcalde, porque tú no vas a llevar a un alcalde del PRM, porque ese no quiere ir al, PRM, al PLD. No, todo el, todo el que alcalde que ganó en la boleta del PLD va al comité central. Ahora correcto, correcto. Sí, Todo claro. el que ganó en la boleta del PLD. Todo el alcalde, todo el diputado. Todo el y los regidores también. Lo, no, los regidores municipal. no. Ah, los regidores no, no. Pre, Los directores de distrito Ahí municipales. hay de crimen. De crimen. hay sí. Sí. sí. No, lo que pasa es que... que lo quitaron el, el de crimen. crimen. El, el, el PLD tiene... <ríe> entonces tendría innumerables no, miembros del comité todo, central. Si llevamos también los regidores, porque son... Son, son, muchos. son muchos regidores. Sí, son ¿Cuántos sí, sí, sí. alcaldes ustedes tienen actualmente? Bueno, nosotros tenemos 67 alcaldes. Imagínate. Uh -huh. Sí, y, y directores de distrito, ciento y pico, sí. es, es como 110. Entonces, sí. imagínate, imagínate que usted incluya también los regidores. Ya, entonces, sería sí, no había salón tantos. donde reunir eh, tanta gente. Es decir, sí. y figúrate tú que esto es un municipio de 13 regidores. Sí, sí este Aquí. solo, este solo. Si sí. Y, y, y, y adelante, tendría que Tony. ser también los vocales de los distritos. Tony, Ajá, bueno. te, vamos, ya, vamos ya. Eh, terminaste de plantear. Sí, sí. Okay. hemos adelante. visto eh, dentro del PLD mucha gente saliendo, yéndose a la fuerza del pueblo, mucha gente renunciando. en la hemorragia. Quedándose eh, fu eh, fuera, ¿verdad? Eh, sin Todavía sin militancia política. ¿Entiendes tú que, que este Congreso eh, va a fortalecer al PLD ¿O por el contrario lo debilitaría? Yo no sé a lo que tú le llamas mucha gente, porque te acabo de, hablar, de decir que el, el, el padrón actual del PLD ya depurado tiene 2.100.000. 2.100.000. Es decir, cuando tú ves que, por ejemplo, la más reciente la más reciente eh, juramentación, porque no fue que se fueron, porque hace mucho ya se habían ido, eh, la, la hicieron aquí de la provincia de Duarte Por ejemplo, sí. el síndico de, de las Guaranas Y tú me preguntas ¿Cuánto se llevó? ¿Cuánto juramentaron? ¿Ustedes vieron la juramentación? ¿Cuántas fueron? Eh, la compañera Fátima Roque yo, usted, usted le pregunta ¿Cuánto llevó? Eh, ¿y, ¿Y qué más? aguanos ah, Rafael Arcángel Sí, Rafael Arcángel ¿no? ¿Cuánto llevó? ¿Cuánto se juramentaron con él? ¿Cuánto se llevó del partido? Entonces, cuando tú ves que se van 3, 4, 5 en un partido que tiene más de dos millones de militancias, eso no tiene significado. Ahora, Lo cierto es que ahora, los nombres más rimbombantes, ahora, los nombres más sonoros, se están yendo para el otro lado. Eso sí, tú tienes que reconocerlo. Bueno, eh, los nombres sonoros, los nombres suenan por bien y por mal. Es decir, que los sonoros eso es relativo. Ninguno de Porque, los que se han ido han sonado por mal, ¿tú? Bueno, eso es A que menos pregunto. que tú tengas alguna noticia que nosotros estamos dispuestos a difundirla. Bueno, cara, como eh, pa, pa, parece que Felipe Bautista uh, no. No, no. Un saludo fuerte a nuestro querido amigo y profesor Octavio Lister. Ah, Octavio Lister Enrique. Sí, Recientemente, claro. se Octavio, fue Octavio Lister eh, tiene más de 15 años sin militancia política. Bueno, por sus ocupaciones eh, de, de, fuera, de me de de imagino. del país, bueno, hay que entenderlo. Pero lo que quiero decirle es que esa gente que se ha ido, que son los que más se han beneficiado del Partido de la Liberación Dominicana, eh, cuando se fueron, se fueron solos, porque no se llevaron las bases ni las estructuras del Partido de la Liberación Dominicana. Eso esa no es lo puede usted decir hasta que no... Pongan el escrutinio a las bases eh, del partido, que no va a pasar ahora, porque eh, sí. ahora la decisión es que sean los presidentes que voten. Exactamente. Sí, la, la Sin embargo, eh, yo lo invito el domingo, y yo hablaba con Yarjan de eso, que como ustedes son periodistas, comunicadores, eh, se, eh, se acerquen a los centros de votación para que ustedes vean, y donde van a votar solamente los presidentes de los comités de base, ustedes vean la contundencia... Mm -hmm. El entusiasmo, la integración de los cuadros fundamentales del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuáles son esos centros? ¿Dónde va a votar la gente? Bueno, eh, aquí habrá en, San, en el municipio de San Francisco de Macorís cuatro centros. Eh, en el, en el, salón, multi, eh, el multi salón San Francisco de Asís, ahí en la entrada de Vista al sí. Valle, eh, será el cuadrante 1 votará ahí, los presidentes de los comités de base del cuadrante 1, los, los presidentes del cuadrante 2. Votará, perdón, del cuadrante 3 eh, El cuadrante 1 votará en el Curne Viejo El cuadrante 1, uh -huh. el cuadrante 2 votará en el Liceo Ercilia Pepín Y el cuadrante 3 votará en la escuela Padre, Brea. Padre eh, Brea En la escuela Padre Brea, de 8 a 3 de la tarde eh, Más, uh -huh. en el caso del municipio de San Francisco de Macorís Más de 3.600 presidentes de comité de base tienen derecho a votar y en el caso de la provincia de Duarte, más de 5.500 eh, presidentes del comité de base. Don, ningún 5, partido 1, político puede darse ese lujo de tener esa, esa membresía, de una membresía calificada de eh, dirigentes de, de cuadros del Partido de la Liberación Dominicana. Dime. Si, si, si la salida de Leonel Fernández no fue ponderante, es decir, preponderante para el... ¿qué hizo que perdiera el PLD en la pasada elección? Nadie creo que haya dicho que la salida de Leonel Fernández no sea importante, porque cualquier que sale es importante, no, no, no, no podemos decir eso. Ahora, bueno, lo, que, mira, lo que no podrá Ha ser cambiado la... el discurso, pero todo claro. el que quiso, lo quiso minimizar. Pero él no lo ha dicho en la entrevista. Bueno, pero... Es lo que él está haciendo referencia, que él en esta entrevista no lo ha citado. No, no, y por no, no, tanto, claro, citarlo claro, no, claro, no tiene relevancia. Claro. Es, es correcto. No, ¿Cómo es que no tiene? No tiene relevancia porque él no lo ha citado en la entrevista. Pero... No, no. Estoy preguntándole que ellos en el PLD, si no tuvo relevancia la salida en el sentido... Pero, de porque, no, lo que pasa es que yo tomo la palabra de que él ha minimizado la salida de Fátima, de. de. Pero no de, así la de Lionel. Pero espérate, lo voy a llevar ahí. Lo, lo, lo, te voy a hacer entender. ¿Cómo ha minimizado que la salida, que no se ha llevado a nadie, que, porque todos saben que es a partir de la salida de Lionel, ¿sí o no? Que se ha dado esta situación en el PLD. Entonces yo digo. ¿Tú entiendes entonces que no ha tenido, que no tuvo relevancia tampoco la salida de Leonel? Para ponerte en contexto. Bueno, eh, recuérdate que la salida de Leonel se hace en, base, eh, eh, en, al, en una campaña electoral. Entonces, en una campaña electoral, tú no puedes eh, este, darle más importancia o resonancia a una situación de, ese, de esa naturaleza. Y es lógico que se diga en la campaña que no tuvo, que no tuvo esa, esa... Pero todo el mundo sabe que la división fue una de las causas fundamentales de la derrota del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, lo que, lo que sí puedo asegurarte es que la salida de Lionel, para, como algunos pensaron, no significa, no significa ni va a significar el descalabro del PLD, ni, la, ni el, el, lo que dicen, como por ejemplo por ahí, que el PLD es un cascarón, qué sé yo qué. Que ya no tiene importancia. El PLD es el principal partido de la oposición y el principal partido del país. Porque el PRM no es un partido político. El PRM es una aglomeración de gente ahí atrás del poder. Y que de gente. real efectivamente no, no, no tiene una estructura. Bueno, y la, y la muestra es que ya tienen seis meses y las principales dirigentes importantes en las comunidades ni siquiera está colocado en, la, en, en las posiciones. Entonces, el PRM. Ah, eh, se metió en la, en la, en ahí la que cresta no han de la ola y que el pueblo que se compró un discurso de cambio, un discurso de que ellos son la panacea para los problemas nacionales se dejó confundir y se dejó engañar y hoy está pagando la consecuencia Tony, ¿Cuántos aspirantes eh, por la provincia, por San Francisco en el país eh, ¿Y quiénes son aquí, por ejemplo, la provincia de Duarte? Yo veo mucha gente como que no deberían estar montados en el barco, bueno, en ese barco. El, el problema es que el, el PLD es un partido eminentemente democrático y permite que cualquier sí, se, se inscriba. De todas maneras, habemos 12 eh, aspirantes eh, en la provincia de Duarte. O sea, tú estás en el grupo. Yo estoy en el grupo okay. también, es decir, yo estoy en la casilla 6 de la boleta electoral, somos 12, eh, se, va, se puede votar por 5 es decir, cada presidente del comité de base puede votar por cinco. Y yo creo que, si usted quiere se lo menciono los doce, pero... Este, ¿Quiénes son los doce? Bueno, los doce, ahí está eh, el compañero eh, Vicente Antigua. Ese es Bullo. Bullo. Bullo, Bullo. Eh, el compañero Cornelio Hernández. ¿Cornelio otra Cornelio vez? Cornelio Hernández. Dale. Se lo voy a mencionar por la jerarquía primero. Sí, sí, eh, sí, sí. El compañero Rafael Terrero, eh, que es bueno, bueno. dirigente de San Martín y yo, que somos los cuatro presidentes del Comité Intermedio, que estamos pirando. Entonces está el compañero Luis Enrique Llanguela. Está Luis Enrique Llanguela es eh, un, eh, un... Fue el asistente, asistente de, América? de América. Ah, sí, bueno, sí, sí, es un cuadro importante. Sí, sí, sí. Un el bueno. compañero Enrique Rosario okay. está también... Eh, la, la compañera Milde Sánchez eh, La compañera Fidelina Pichardo También que está pirando Tu hermana Sí <risa> Está pirando también Charo Está pirando Una boleta Una boleta Está pirando por los municipios, Fran Valentín Que es el alcalde, fue el alcalde de Castillo de Castillo, sí. Está pirando eh, Lidia Escolástico un Lidia, Lidia, Esco, Lidia Escolástico es una, no me doy cuenta una no. regidora del municipio de Castillo sí, y, okay, okay. y está aspirando un joven que se llama ahí, eh, ahí se me pasó bueno, bueno, bueno está bueno. bien bueno, en esos pero, 12. pero esa, esa boleta se ve bien muy, muy, muy bien Hay gente Entonces, ¿cuál, es reto, valor ahí? ¿Cuál es reto tú entiendes está eh, planteado para este congreso y el PLD, luego de toda esta situación que se dio a lo interno y post-electoral eh, eh, con el tema del hermano de. Bueno, la, la, la, de la situación Danilo. es el PLD se embarca a una reestructuración, a una renovación, a una. Eh, que una renovación con lo mejor de lo viejo y lo mejor de lo nuevo. Eh, está sujeto a volver al pueblo, volver a las bases, volver a la Junta de Vecinos, a las organizaciones sociales, llevar el mensaje, ser interlocutor de las necesidades de este pueblo, porque este es un gobierno que está masacrando al pueblo. Este es un gobierno que no tiene planificación, este es un gobierno de, de improvisación, este es un gobierno negador de los pobres de la República Dominicana y el PLD tiene que coger la bandera de lucha para representar las necesidades representar las urgencias de Re, toda reconoce sociedad, to, reconoce más pobres. lo que dice de volver reconoce entonces que el PLD abandonó lo que fue su mística sí. Bueno, es una eh, manera de aceptarlo ¿verdad? bueno, eh, para, para nadie es un secreto que el PLD tiene, tuvo dificultades porque el presidente del PLD se descuidó del PLD lo abandonó, se dedicó a gobernar o a hacer <ríe> tra, eh, trabajos internacionales y no se dedicó a dirigir el partido y a garantizar las cosas que hoy critica del PLD y que él es responsable. Porque es muy bueno criticar al PLD ahora después que se fueron. Pero realmente, si el PLD tiene problemas y tuvo problemas, ¿quién es el principal responsable? El, el, el, el líder y el, y el presidente el del PLD. Cuando Juan Bosch dirigía el PLD, el PLD iba por las reglas, por la línea. Sin embargo, cuando otros eh, fueron presidentes del PLD, el PLD se desnaturalizó porque se importantizó el amiguismo, se importantizó ustedes... el, el, el, el, el elitismo y se olvidaron de la base Tony, del partido. La, PLD, ustedes, el PLD, el PLD... se olvidaron Oye, de que hay, espérate, ganó el hay una pregunta que no puede quedarse, uh -huh. pienso yo, que es el asunto claro. de por qué decide el PLD que solo los presidentes del comité de base voten. Sí, claro. ¿Es eso antidemocrático en un, en un partido que tú acabas de... ...de introducirlo diciendo que es el más democrático del país. Sí, lo que pasa es que, más amado, tú tienes que saber que estamos en un proceso especial. Okay. Es decir, en un problema de pandemia donde usted no puede, ni, lo, ni las autoridades no permiten... ...ni la de salud pública, ni de la Junta, ni de ningún tipo... ...que dos millones de dominicanos vayan a, las, a todas las escuelas a hacer una fila de 100, 200 personas a ir a votar okay. en una situación que no lo refleja la Constitución, porque es un proceso interno de un partido político. Ahora, Entiendo. las elecciones cuando son nacionales, ahí porque es un derecho, una obligación constitucional. En el caso de los partidos políticos no hay necesidad de real y efectivamente a llevar a tanta gente a, a, a, a, a una situación de contagio. Por eso el PLD, la, los presidentes de los comités de base son de la representación de la base son un voto calificado que va a elegir este próximo 14 los mejores compañeros y compañeros que vayan a representar al, al comité central, tiene que irse por mérito y por sí, condiciones, no bien. porque usted tenga dinero, ni porque usted es amigo eh, de fulano Tony, yo creo ¿qué, que, tú ¿qué, de ella? ¿qué bueno. ideología va a tomar de ahora en adelante entonces, <risa> o va a promover el PLD, bueno. la de Juan Bosch o la de Danilo? El bochismo es la ideología del PLD pero la abandonaron la desde 1996 pero el principal bochista Siempre ha sido Danilo Medina Pero Ajá. todo eso lo abandonaron desde 1996 Pero nunca fue a gusto de, Eso fue responsabilidad Del presidente y líder del partido Que Ajá, se llama él de, el Fernández, Fernández, Fernández Reina sí, el, señor, el, el PLD criticar ahora pero Lionel fue responsable, como presidente del partido, Francis, de las cosas buenas, pero también de las cosas malas. Entonces, agrade, no puede, bueno, no puede ligarse, bueno. desligarse ahora de esa responsabilidad. Bien, gracias, Tony. Muchas gracias. Que Muy vayas agradecido. al Comité Central, Tony. Gracias, Muy gracias agradecido por eh, tu participación en el programa. Tony Picharo. Pero se le olvidó a Tony que Leonel desde el 12 ya no era presidente. encargado en de comunicación. Era presidente era del partido. funciones, pero no dirigía porque, partido, porque partido, lo dirigía a Danilo. Del partido. No, no, no, Venga, no, no, no, ¿qué mérito espérate, tenía espérate, Gonzalo? Favor, y. y, ah, y esa vamos a la no, pausa, no, volvemos no, en breve. No, no, no, no.